Muy bien, mis amigos, y tenemos la visita, como siempre, de nuestro director regional, no, provincial. provincial de salud, está con nosotros, Luis Rosario Socias. Estuvo de cumpleaños recientemente, Luisito, él y su hermano. Está de, sí, está de cumpleaños, él, él y su hermano, así que está. felicidades, eh, tarde pero segura. Sí. Para ambos, para ti y para Nelson. Sí, no. Un abrazo sí. desde acá. ¿Cómo va esto? Señores, buenos días. Buenos, buenos días. días. Ustedes eh, están como contentos. Hoy no eh, está el eh, chisme. Eh. No, no, pero ya eh, no, pues, que se chimió, Ya pasó. Es que se, se fue, fue, tem temprano. fue temprano. Ay, se chimió temprano. Señores, <risa> miren, ya terminamos el sábado con la fase que comprende los, los mayores de 70 años. En adelante. Una pregunta ahí mismo, si alguien tiene 70 años y no se ha vacunado, ¿puede Entonces, hacerlo? Entonces, en la etapa la que sigue, puede ir, se le va a dar preferencia Exacto. por la edad Bien. y se va a vacunar Bien. primero. Bien. Y cualquier eso. persona, aunque, aunque esta semana no vamos a estar vacunando, lo primero. Ah, esta no, semana no hay vacunación, no hay vacunación. El lote de vacunas llega de esta noche a mañana, un millón más de vacunas, que com para comprender la etapa de 60 a 70 años. Ahí va Francia. Eso, eso solamente, por etapa? ¿Es en la, en la República Dominicana entera o solamente la, no, la provincia, doctor? No, no, no, no, no. Pero para para nosotros aquí de 60 a 70 años lo que tenemos son aproximadamente 28 mil personas. No, pero me refiero a esta semana no, no hay vacunación en el país. Esta entero. semana no hay vacunación en el país entero a menos que haya provincia. Por ejemplo, nosotros hicimos el reporte queden. el sábado y a nosotros solamente del, de, del total de vacunas que nos enviaron nos faltaban siete personas por vacunar y esas siete personas son personas muy muy envejecientes que tenían ciertos problemas de salud y no se habían podido vacunar y dejamos esas siete vacunitas aquí para ponérselas en el día de hoy. Pero ya el país entero esta semana está recogiendo cositas que le quede sí. solamente. ¿Oyeron? Si usted tiene más de uh -huh. 70 años, llámese a la Provincial de Salud. Lo van a anotar en una listita como lo hemos hecho y lo van a visitar a su casa. Y Mi mamá. También. ¿Cuál es el número, doctor? Vamos a ver. 809, sí. 809 588 588-1113 a la, llame a la, prov a la provincial. provincial de Salud Pública y ya probablemente ya la semana que viene Iniciemos con el paquete desde de 60 pero años una cosa, en adelante eh, Cuando dice que se ha, ya se agotaron, están recibiendo de hoy a mañana Pero la segunda dosis de los que ya se vacunaron Están guardadas porque recuérdate que, se, que, que se, han, se han vacunado 500 mil y pico de personas y de la, por ejemplo, del paquete de la, de la Sinovac, que es que corresponde ya a los 28 días, hay, porque hay una parte que fue AstraZeneca. La AstraZeneca son en ocho semanas la segunda vacuna. Esa parte de AstraZeneca que están guardadas y esas 400 mil de la Sinovac están ahí también para la segunda dosis, pero sí. nosotros no podemos tocarla. No, no, pero claro. saber porque que eso es porque si, se retrasa, se, eh, si se retrasa el envío de, la, de los de 60 años en adelante, entonces, si estamos esperando esa y se retrasa, no, y la marca tiene que ser la misma, tiene que ser claro, la no, misma. Y además, eh, eh, ya esas personas quedarían eh, prácticamente inmunizadas, ¿verdad? Con, con la, la segunda, segunda, con dosis, la segunda es que, dosis es que se inmuniza. Correcto. pero por, por esa parte, a la población que entienda que esta semana no vamos a estar vacunando. Eh, le hemos dado, eh, cae bien porque fue un trabajo agotador de prácticamente cuatro semanas de todo el personal de salud, de todo el personal del ejército, señores miren uh -huh. lo que han pasado los guardias no tiene madre uh -huh. porque esos muchachos ya a las 7 de la mañana están con nosotros hasta, hasta las 4 de la tarde por ahí, entonces a esa hora descansan un chin y lo meten entonces a un servicio en todos los puestos que hasta no, las 2 no, no, y las 3 no de la ser. mañana, uh -huh. el trabajo ha sido agotador porque tenemos bueno. muy pocos miembros del ejército también oh, sí. y son demasiados puntos de vacunación sí. que han habido y entonces la vacuna en cada punto donde lleguen deben estar resguardadas por un militar. Correcto. Pero por otra parte, a la gente que tenemos eh, 10 brigadas de personal de salud hoy aquí en el municipio de San Francisco, haciendo la encuesta entomológica. Esas son las pruebas que se hacen para ver los mosquitos y la incidencia del dengue. Si llega un inspector a su casa... ...identificado con el carnet de salud pública... ...ábrale la puerta para que tome su muestra... ...tenemos cerca de 30 personas... ...haciendo ese trabajo aquí... ...en todo, en todo el municipio de San Francisco de Macorís. la gente de... ...te sugiero, estaba... te sugiero... ...y escúchame que... ...por eso lo estamos avisando sí, por aquí... ...te sugiero que el, el programa de mañana... ...conjuntamente con tu dirección... ...pueda aperturar ese proceso mañana para que los rostros se vean. No, no, no, se ya, vean. Es, es, ese trabajo. Porque, hombre. óyeme, no, aquí oye. hay unos expertos de la Asociación de Delincuentes, sí, hay unos expertos que se buscan los carnes sí, sí, y, y No, no, no, pero eso, ese trabajo es por el día de hoy solamente ah, aquí, bueno. porque son muestras de agua Ya lo hicimos en todos los municipios. El, día, el sábado se hizo desde, desde, desde La Peña hasta el Bajo Yuna y en la zona de Senovía, Guayo también. Ya es, es solamente el día de hoy para la toma de muestras. atención el distrito Distrito de Sabana Grande, que estuvimos allá haciendo un levantamiento por eh, varios fallecimientos de Covid que hubo la pasada semana. Y, y son se en, hostos. En, en, en, en el hostos. municipio de Hostos, pero en el distrito de Sabana Grande okay. se hicieron muchas pruebas allá. Las personas que mantengan la cordura, salgan con su mascarilla, evite el distanciamiento físico. Y vamos a cuidarnos porque y no se es... contempla un cierre cuando se dan ahora que estamos un poquito más tranquilos, no se contempla que a donde se identifica un, un incremento, un brote, cuarentena para ellos, en ese pueblo. No, no, Francis, porque ah. se hacen los levantamientos y se aísla a todo el que ha estado en contacto con un posición. Claro, si no Lamentablemente la grande, las dos personas fin, que fallecieron que en Otto, mira las dos personas que fallecieron en ostos, las dos vivían solas. Ah, no, una señora, o sea, una, mae un una doctor, maestra doctor. vivía sola en su casa, falleció. Y un señor también, muy mayorcito, también vivía solo en su casa y falleció también. Pero a la comunidad que se cuide y mantenga las la medidas del lugar de, del Ministerio doctor, de Salud Pública. ¿Cuántos fallecidos tenemos aquí? 274. 274. Me gusta lo de doctor. ¿eh? Yo, yo lo digo y lo, de, lo defiendo. 274. Y en el mes, y en el, y en el mes de marzo llevamos. llevamos eh, 11, 6, 5, 16. El, el presidente del colegio médico que llamó el otro día aquí, le dijimos de lo que estaba pasando, de que aquí se reporta una cantidad, pero que en la capital no llegan esos, el, esos fallecidos. Dijo que, que él quiere que usted le pase esos datos. ¿Usted estaría en la disposición de darle al, a Waldo Ariel Suero esos datos actualizados? Pero hay que me llame, porque cuando hicimos el levantamiento en abril de todos los muertos, me llamaba todos los días. Y ahora no me llame parece que sucedió algo en Palacio doctor, una pregunta eh, ¿no cree usted que eso ha puesto en riesgo su posición aquí como director provincial el hecho de que usted diga esos números cuando los autorizados son eh, yo, yo expliqué con mucha claridad y objetividad el problema que, que inclusive, se, después que yo lo dije, fue que le cayeron atrás eso en Santo Domingo. Sí. Que todos los centros privados de aquí, ninguno, estaban subiendo las defunciones al sistema. Y eso, ha habido un trabajo arduo para subir eso. Porque, oye algo, ninguna clínica a veces quiere decir a la gente que se le muere sí. Porque entonces la, de, la gente dice, yo no quiero ir para allá porque ahí se está muriendo mucha gente. Entonces, son cosas eh, del eh, sistema. Sí. Pero nosotros hemos sido claros, y a mí nadie... A mí nadie me puede culpar por decir la verdad. Claro, claro. No, no, y les felicitamos <risa> Entonces, por eso. <risa> Entonces, <Les> señores, <risa> miren. Y cómo se oculta sí. un fallecido? Si oye, los familiares oye, lo saben, oye, qué guabanita. Oye, si los familiares lo saben, los vecinos lo saben, lo saben todo el mundo que se murió. Entonces, ¿por qué hay que ocultarlo? Eh, ahora mismo en el boletín 360 del día 13. Es decir, 202, no es que eh, pone por do, ahí. Eh, ja, dice aquí que hay 202 fallecidos en la provincia de Duarte bueno, eso Estamos es, hablando entonces de, de 72. De, de 70, sí, claro. Entonces 72 eso, que eso está en el proceso de subirlo. Cuando, eh, como decía, Porque por eso tú te das cuenta que cuando publican por ejemplo, el ministerio dice, en el día de hoy fallecieron dos, pero están publicando nueve. Significa que te han subido siete de los días anteriores de los que van subiendo al sistema. Doctor, ¿por qué es tan difícil? Porque esos 72 no murieron ayer ni antes de ayer. No, so, pero son anteriores. Pero mira, ya, ya, por Dios, en el mes de enero, ¿cuántos se murieron aquí? No, yo no sé, digan usted. Bueno, en el mes de enero aquí se murieron casi 70 personas aquí en la provincia de Duarte. El mes de enero, oye, me fue uno de los meses, en comparación con junio, julio del año pasado, pues fueron 70 casi que fallecieron aquí en enero. Y en el mes de febrero aquí fallecieron 36 personas. Bajó. Ahora vamos, llevamos 16. Vamos a ver que nosotros terminemos aproximadamente con. 28, 29 personas este mes. Señora, hay mucho COVID todavía. La gente cree que esto ah, se pero, fue. Ah, esto no se esto. ha ido. Están eh, esto no se ha ido. Ya, ya, mira. El COVID que agarró a una gente mayor de edad. Mira, antes de ayer falleció un, un, un amigo como hermano mío de Bonao, porque yo vivía en Bonao, antes vivía en esta zona, que estudió conmigo en el colegio donde yo hice nivel primario y parte de la secundaria. Y él tiene, tenía 53 años. Lo agarró el COVID en Boston. Wow. Él estaba medio pasadito de peso, con problemas, con problemas cardíacos. Y lo mató. En dos días, oye, en dos días. Wow. Entonces, el que el Increíble. COVID agarra, el que el COVID agarra con una mala situación de salud, obeso, hipertenso, con problemas renal. Diabético, con problemas cardíacos Y no se cuida bien El COVID se lo va a llevar Así que no piensen El COVID con eso no juega Doctor, pero hemos visto entonces mucho negocio ahora eh, Los fines de semana Como que la gente agresivo que, los negocios. En buen dominicano, como que la gente ha soltado el COVID en banda Y la gente está en la calle Sin mascarilla No, a mí me mandaron romo. una foto de, del Bravo Ayer, estaba full Pero no solamente Bravo, oye una cosa si tú te vas en la salida, oye, oye, si tú te vas para la salida de Tenares, tú encuentras un negocio así. Te, oye, oye, te metes a la perestroika, oigan, señores. en La perestroika, que todos los que van a la perestroika son pasaditos de edad. Sí, que, no que no se mete cobia a la perestroika. <risa> se, se lo va a llevar todo esto, mire. El ayuda. Tadrín, eh, la, la, ¿cómo que llame, Cedito Volador, lo que era la rondita. <risa> <risa> lleno, ahora, lleno con un, con un, una clientela de una edad muy bajita que COVID no le hace nada. Ahora, si usted está mayorcito de edad, cuídese, cuídese, porque oye, una cosa, ¿qué hago yo compararme aquí ahora mismo y agarrado inspectores COVID y me degarito a cerrar el negocio? Entonces, ¿qué hacen los tigres? Se van para un penjao en un sexto piso. Por mi casa hay un edificio grandísimo, en la entrada de Papi moto por ahí. Y yo lo veo de mi casa y parece que habilitaron en el último piso una discoteca. Porque eso, la niña mía me dice, y que papi, mira, esa luz se prende y apaga. Y yo, ¿Qué yo voy a hacer con esa gente? Entonces, tú le cierras los negocios y como quiera se juntan en los otros lugares. Sí. Entonces, por eso siempre hemos llamado a la cordura, la economía debe fluir. Eh, Tú ves, por ejemplo, esta cuestión de que las clases deben abrir. O sea, los señores de Machado, gente que viven con la clase abierta. Sí. Desde lo que hacen los uniformes, lo que hacen los zapatos, toda esa gente vive de eso, sí. lo que hacen los cuadernos, todos los cuadernos que están perdiendo esa gente. No, no, tú te estás refiriendo a uno solo en esos tres renglones. Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no o sea, sé pero yo, son mucha gente. Yo me voy. A bueno, uno solo tú te estás refiriendo en claro, esos pero renglones. Pero son mucha son, gente. Bueno, son, son, sí. son, son mucha Pero no puede lo ser uno Que revenden, sí. Mira, es decir, la tienda oye, de zapatos, la tienda no de puede lápices. No uno solo, porque, por ejemplo, eh, aquí hay gente que fabrica un uniformes. Sí, aquí sí. en Macorís. Sí, sí, o sí. sea, los de aquí no pueden ser los que le están fabricando no, yo, el güey. No, no, lo que la no. no en colada, al... ¿Tú entiendes? En la, Pero eh, lo que te digo, Francis, de nuestro amigo Alfredo. Sí, sí. El... Alfredo, Alfredo. siempre. Me así, muchísimo. Pues... Entonces, la economía debe fluir. Paula, Pero claro. debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Así lamentablemente, es. el COVID no se ha ido. No. Así que si usted está con un problema sistémico, patadito de edad, cuídese del COVID, porque el COVID todavía está aquí. Hay muchas cepas todavía Y ya cepas que, que están circulando aquí en este país sí. Que aunque tenemos una llamada El COVID se lo pero puede llevar con pregunta, facilidad Doctor mira aquí hay a Henry Machacó Él nos habla de este Lawrence Pero dice que en el ciruelillo hay personas con 80 Que lo tienen esperando Con 80 años y que lo tienen esperando Parece que hicieron la cita y que no han ido a vacunarlo ¿Qué respuesta usted le da? Bueno te dije que todavía nos quedan personas el día de hoy okay. Y que esa persona que ya se habló con ellos que se contactó. Tenemos brigadas que fueron a las casas y no encontraron a nadie a vacunarlos. Que esperen que cualquier cosa que vuelvan y llamen a Salud Pública le den otro toque, porque todos están anotados en una lista. Una pregunta. Hablando de cepa, ¿las nuevas cepas están en San Francisco, de y se encuentran? Pues ahora, lo más cerca que han identificado cepa aquí es en Moca, en la provincia de Payán. ¿Y cuál de ellas? ¿La de Japón? No, no, la de... no, no, te sé no decir, tiene... Muy bien, pues gracias, doctor. ¿Y eso y es para turistas. Sí. Eso es turista. Pero mire, señores, hace, hace dos semanas nosotros tuvimos un americano aquí en el Hotel La Caoba que vino el jueves a un bautizo y, y vino negativo. Y desde el jueves hasta el sábado estuvo ahí en Ábalos metido bebiendo en su bautismo y cuando se iba, sorpresa, le, le, le hicieron una isopada y dio positivo, significa que lo cogió aquí. Buah. ahí en Ávalo metido bailando, andaban todos los tigres de Ávalo <ríe> haciéndose pruebas. <ríe> Como... La gente no entiende. No ay, la gente ay, entiende. Ay, ay. Se lo estamos diciendo. Y la todo el mundo gente. sin mascarilla. Y señores, cuídense. Luisito, Luisito, muy ameno, muy a risa, Mira sencillo. La verdad. Todos Gracias. los en Ábalo. Gracias. Vámonos a la pausa. Está, estuvo con nosotros el doctor Luis Rosario, dándonos unas informaciones interesantes.